La remodelación de Salitre Plaza buscó ser amigable con la naturaleza y el ambiente, generando espacios para que los visitantes y clientes de este centro comercial sean atendidos según las exigencias del mercado actual. espacios eh, más iluminados, más agradables, confortables, amigables. Y fuera de eso, con presencia del medio ambiente, que es lo que está demandando en este momento el cliente. Para la gerente general de Salitre Plaza, Patricia Urrea, estos cambios evidencian cómo el centro comercial realizó obras amigables con el ambiente y la naturaleza, para satisfacer a las familias, a los clientes y a quienes visitan este lugar. Eh, hubo un cambio impresionante en techos, pisos, eh, rasos cubiertas escaleras eléctricas, rampas. Eh, ha sido un, una transformación bastante importante y que los clientes han percibido como muy positiva. Un centro comercial renovado, un centro comercial competitivo y a la par de todos los desarrollos comerciales que en este momento están dándose en Bogotá. El cliente quiere que sea un centro comercial autosostenible, con presencia de plantas, naturaleza y además que ellos vean que además eh, permite el ingreso, por ejemplo, en este caso Dog Friendly, de, de sus perritos, sus mascotas, que pueden estar circulando por el centro comercial con algunas reglas. Con una inversión aproximada de 47 mil millones de pesos, el centro comercial Salitre Plaza termina su remodelación, atendiendo las necesidades de sus clientes y apostándole a seguir respetando los entornos naturales y amigables con el ambiente. Todo ese, ese camino es el que ha recorrido Salitre Plaza con su remodelación, con sus medidas medioambientales, protección del medio ambiente y ser autosostenible ha sido clave para las nuevas generaciones. Vemos que crecen cada vez más conscientes de la necesidad de aportarle al planeta y eso es lo que nosotros hemos obtenido en Salitre Plaza. Y cada vez iremos mejorando, las mejoras no terminan acá. Seguiremos cada año eh, tratando de ofrecer lo mejor de nosotros para que los clientes sigan disfrutando de Salitre Plaza Centro Comercial.